Bienvenidos eh, al ciclo de charlas, el Teatro Comunitario en Tiempos de COVID, eh, que estamos organizando junto con Lola Proaño y Clarisa Fernández y yo, Camila Mercado. Bueno, en esta octava edición eh, vamos a estar charlando con Cristian Villarreal. Cristian es maestro de grado y profesor de teatro. Tiene ya más de 30 años eh, de trayectoria como teatrista y es director del de grupo ALAS eh, Teatro Comunitario. ALAS se conformó en 2006 eh, y desarrolla su, su actividad artística en eh, Ampliación Villa Juanita y eh, bueno, con vecinos y vecinas de, de la zona y de todo Salta. El grupo eh, trabaja ...para brindar oportunidades artísticas y sociales a los vecinos y vecinas que se acercan... Eh, ...y para, bueno, poder brindarles la oportunidad de ejercer su derecho eh, al arte y a la cultura. Bienvenido Cristian, un placer tenerte con nosotras. Bueno, Hola, el Christian. placer es mío, es un honor estar acá en esta entrevista y bueno, muy agradecido a todo el grupo por, por la oportunidad... Hola Cristian, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días, eh, te queríamos preguntar, eh, que nos cuentes un poco cómo va su proyecto de la construcción de un espacio propio, que sabemos que estaban en esta empresa antes de que comience la pandemia, ¿nos puedes contar qué pasó con el proyecto, cómo están continuando, qué problemas tienen, cómo piensan seguir? Eh, bien eh, nuestro sí nuestro proyecto del espacio está ahí eh, eh, estamos trabajando ahora con el nos dieron el premio estamos esperando lo del eh, lo de puntos de cultura así que con eso vamos a hacer las barandas de la escalera y algunas ventanas el, en este momento el salón está ya parado digamos así tiene el techo, las paredes, es un espacio de más o menos 14 metros por 9, de donde van a entrar más o menos 100 personas. Y bueno, pero nos falta toda la cuestión interior, ¿no? Vamos a hacerle los, los baños correspondientes, el tema de la pintura, el revoque, todo lo que... Y la parte eléctrica que va a ser fundamental para cuando tengamos actividades ahí en el, en el salón. Este, la idea es utilizar ese salón para hacer no solamente este, talleres, sino funciones y agregar todas las, las artes, digamos, que sean posibles, ¿no? O sea, la danza, la plástica, tratar de que también se pueda dar cine, todo lo que tenga que ver con, con lo cultural, tratar de, de, de hacerlo y desde ahí, ¿no? De producirlo desde ahí que bueno, o sea que la pandemia no paró la construcción, Cristian. Ustedes siguen adelante. Sí, sí, nosotros estamos ahí con, to, todavía a, a full porque ya vamos encargando las, las ventanas y estuvimos averiguando precios, viste, todo el tema de... Que, pero bueno, contentos, ¿no? Porque vamos a tener por fin un lugar. A pesar de que a nosotros la calle nunca no, nos molestó, ¿no? Nosotros trabajamos en un pasaje acá en, en la villa... Por ahí el problema era el frío, que a veces eh, llegaba a la época invernal y había personas que dejaban de venir, por, claro, por cuidarse, lógicamente. Así que, pero eh, la idea también es, a pesar de que tengamos el lugar, no olvidarnos eh, de la calle, de la plaza, no o sea, tratar de que este espacio. Nos no sirva para contenernos, pero también este, no olvidarnos que la, la, el lugar, eh, el espacio libre, eh, tiene que ser también nuestro, nuestro objetivo para trabajar. Bien. Cristian, y me surge la duda en relación con. Bueno, hola primero, porque nosotros no nos saludamos. <ríe> Eh, me surge la duda en relación con cómo consiguieron ese espacio, cómo, no sé si lo compraron, lo pudieron conseguir, se los donaron, como para saber cómo lo, cómo lo adquirieron. Te cuento, eh, nosotros, eh, el, el grupo surgió acá en mi casa, ¿no? O sea, yo vivo acá en Ampliación en Villa Juanita, yo soy vecino de acá del barrio, y cuando... Perdón, vamos a decir que... Nosotros... que... Vamos a decir que Salta, ¿no? Porque quedó. Es Salta como, Capital, ah, claro, factor. sí. <ríe> al, al sudeste, Salta. Al sudeste de, de Salta Capital, ¿sí? Uh -huh. Queda ampliación Villa Juanita. Y bueno, y tuvimos un tiempo trabajando en otro lugar que nos habían prestado. ¿Qué sucedió en ese tiempo? La gente decía, la gente de nuestro barrio nos preguntaba por qué ya no estábamos en la calle, o le decía que ya no se escuchan risas, no se escuchan los juegos, eh, como que la gente del barrio extrañó. Y nosotros también perdimos esa identidad, digamos, durante esos dos años, digamos. no Entonces era muy importante tratar de hacerlo aquí al lugar, al espacio. Entonces eh, empezamos a buscar terrenos para ver si alguien quería vender y no, no había, no había, digamos, este, tan todo, todo ocupado, todo cubierto. Así que bueno, el grupo decidió, dice, y si vos te animás, dice, a, a que la planta de arriba, o sea, de arriba de tu casa, hagamos el, el espacio. Y le digo, sí, obvio. Así que, es, es toda, o sea, es mi casa abajo. Y todo lo que ocupa mi casa abajo Es lo que está construido arriba en el espacio Y bueno, tuvimos la suerte de, de ganar el tema del concurso del INT Para grupos de teatro comunitario Dos años Todo eso fue destinado para ahí O sea, que el, eh, Digamos, la, la estructura está hecha Gracias a ese, a ese premio del Instituto Nacional Y bueno, este... Vamos avanzando, ahora con puntos de cultura avanzamos un poquito más y, y así vamos trabajando. Todavía nosotros no tenemos las escrituras acá en, nuestro, en nuestra villa, digamos, así que bueno, también eso está pendiente eh, porque tenemos que, que tener. Esto fue un asentamiento eh, realizado en el año 1996 y bueno, y toda la, eh, la barriada de aquí, este necesita eso, ¿no? Y nosotros creo que a partir del Centro Cultural también podemos eh, hacer que exigir y tratar de, de pedir, ¿no? A las autoridades que, que ya es hora, ya veintitantos años pasaron, 24 me parece, eh, que tiene el barrio y, y no tenemos todavía cosas esenciales, ¿no? Claro. Cristian, la última pregunta respecto del espacio. ¿Cómo piensan la diagramación del espacio interior? Porque no puede ser un teatro... Tradicional. Entonces me, me da curiosidad de cómo piensan diagramar lo interior. Sabes que tenemos ah, hay muchas ideas, y, y por ejemplo, la idea es que sea un, un espacio donde se pueda realizar actividades múltiples, eh, eh, donde se pueda correr todo, ¿no? que sea como de que, que sea, las tribunas están armadas, las desarmamos, las corremos y podemos tener el espacio. Eh, la técnica la queremos poner en nivel alto, o sea, arriba de, de, de algo para que no nos ocupe espacio abajo. La idea es tratar de ocupar la mayor cantidad de espacio posible, eh, pero tenemos que, que ser astutos con eso, ¿no? Traer a alguien que, que entienda y que también, sobre todo, no le dé seguridad, ¿no? Porque viste que es muy importante que los espacios tengan eh, el tema de la seguridad eh, así que vamos a, a, a ver el espacio, a diagramarlo. Tiene tiene ventanas amplias para que vean los cerros de Salta, así cuando alguien venga a visitarnos, vean lo bonito que, que es Salta. Eh, y también eh, va a ser importante eh, el espacio donde lo destinemos para el escenario, ¿no? Eso nos está, no está complicando porque tiene que ser un espacio donde... Eh, nosotros imaginamos que va a haber mucha gente a vernos, entonces tenemos que, que ponerlo en un lugar, eh, eh, nos, nos parece que el medio de, de, del espacio eh, podría ser la posibilidad, pero bueno, todo está todavía en, en análisis, lo estamos pensando, tenemos que llamar a alguien también que, que sea un especialista en eso para que nos pueda aconsejar qué es, qué es lo mejor, ¿no? Por ahí. Nosotros tenemos solamente pensado esto de las tribunas que se muevan, que se puedan eh, correr o trasladar y, y después también el tema de, de los baños que tienen que también ser, ser importantes y, y como no puede faltar un, una cocinita, un cafecito, eh, también tiene que estar pensado. Por ahí también decíamos en algún lugar tenerlo preparado para las visitas eh, en algún momento. Eh, qué sé yo, algún artista que quiera venir a Salta o algún grupo que quiera tener nosotros destinado algún espacio para también darle la oportunidad de que vengan a Salta a realizar sus espectáculos. Es decir, que queremos que, que el espacio sea para todos, ¿sí? Sí, y Cristian, la última cosita. Eh, ¿Han pensado en, en pensar, han pensado en pensar, perdón por la redundancia, alguna <risa> forma de distribución? De las, de las tribunas o de las eh, escaleritas donde se sienta la gente De manera que queden bastante integradas al espacio de la escena Porque esa es la característica de la calle, ¿no? Y me imagino que ustedes tratan de no perder esa cercanía con el espectador Sí, sí, nosotros eh, lo habíamos pensado como, viste, las tribunas de la cancha Así, digamos, ¿no? Tratar de hacerlo solucionarlos de ese modo, digamos con eh, tubulares creo que se llaman, ¿sí? que son tribunas eh, con madera y con maderas y eso, tratar de solucionar. Igual nosotros por ahí los espectáculos, el manejo del espacio también, bueno, aprovecho para contarle. Eh, por ejemplo, asentamiento 360 eh, se llama así porque el público va al medio de la escena. Entonces... Eh, ¿Viste? Tiene que ser un espacio que lo podamos eh, manejar y, y, y, y controlar nosotros para que, eh, según la, la función que tengamos, acomodar el público, ¿no? Quizás por ahí, ahora lo hacemos sentar en la calle, al público lo hacemos sentar, ¿viste? Las propagandas políticas esas que cuelgan y que quedan ahí eternamente en los, en los pilares de la luz. Bueno, nosotros después de las elecciones fuimos a sacar un montón de esas y esas las la acondicionamos para que sean los asientos para la función en la calle, que sirvan para algo. <ríe> así que bueno, esos son nuestros asientos ahora, así que supongo que ya teniendo el espacio, se puede también acondicionar, no sé, almohadones, ¿no? Eh, algo que, que también eh, sea parte para las obras que hacemos, las distintas actividades, porque Salamanca es otra cosa, Salamanca Tours... Ya es como más eh, convencional, ¿no? Esto a la italiana, el público frente al, a los artistas y, y es otra disposición. Así que bueno, de acuerdo al espectáculo hay que ir acomodándolo. Gracias. Buenísimo, Cristian. Bueno, hoy decías que, que estás eh, siendo como el hospedador, vas a ser el hospedador, digamos, del grupo básicamente. <risa> Eh, teniendo ahí la sala en tu, en tu casa, eh, así que bueno, eso es una muestra de, digamos, de cómo eh, los hacedores de teatro comunitario y las hacedoras se involucran con el proyecto, ¿no? Porque impresionante, ¿no? El hecho de que, de que esté en tu casa y que hayas podido, digamos, eh, acceder a eso, habla del de compromiso y del involucramiento súper grande que tenés con el grupo. Eh, y en función de eso, uno siempre piensa, ¿no? Eh, que ¿Qué pasa eh, con, con el teatro comunitario en estas ocasiones? ¿no? Eh, porque el teatro comunitario, bueno, tiene esto, ¿no? el involucramiento del vecino, los ensayos, el verse, el tocarse, ¿no? el, el poder tomar un mate, compartir un momento, eh, todo ese lazo y todo ese vínculo que se genera entre los vecinos y las vecinas, eh, en este contexto de pandemia está como en stand-by, ¿no? Entonces la pregunta es, eh, ¿Cómo está haciendo el grupo ALAS con esta situación? ¿Qué estrategias están teniendo para tratar de mantenerse en contacto? Si están utilizando herramientas tecnológicas, lo cual, bueno, eh, casi podríamos afirmar que sí. Y qué ventajas y desventajas le ven a eso, ¿no? Porque claramente es otro tipo de vínculo que permite algunas cosas y otras no. Entonces, bueno, esa sería la pregunta eh, de, de cómo están ahora desarrollando estrategias para mantenerse en contacto. Bien, sí, este, nosotros eh, apenas empezó la, la, la pandemia, este, empezamos a proyectar, digamos, nosotros nos sabemos juntar los sábados de 19.30 a 21.30, aquí, bueno, en nuestra villa, y el primer sábado que empezó todo, dijimos, algo tenemos que hacer, o sea, no nos podemos quedar sin, así que armamos un vigo, que es un estilo, un programa, a ponerle, de televisión, de juegos, nosotros esencialmente, más que actuación, nuestros talleres tienen que ver con muchos juegos. Entonces, eh, digo, eh, pasemos los juegos por, por Face, hicimos un vivo, y ese empezó eh, ese sábado, y bueno, la gente se fue copando, se fue incorporando al, al vivo, y la verdad que ese es el principal canal, digamos, que tenemos de comunicación, eh, fijo, ¿no? Después internamente el grupo eh, trabaja por Zoom, por WhatsApp, eh, con consignas, qué sé yo, estamos pensando en la nueva, la nueva obra y están, eh, estamos recolectando información, eh, esa es una de las tareas que había que hacer, estamos haciendo un radioteatro también, después armamos también estas, esos juegos que se hacen, que uno se le pasa un hace algo y le pasa la posta al otro y se van filmando, bueno. Eh, y después también otra cuestión que nos parecía importante es que se conozca al grupo y que se conozca a los integrantes del grupo. Así que tratamos de este, hacer, por ejemplo, entrevistas, las entrevistas saladas eh, con, con varios, o sea, con los niños, con, con todos lo, los jóvenes, todos van como presentándose, eh, para que la gente lo conozca, y también eh, invitamos a amigos a hablar de alas. Entonces, eh, la idea es que, que no nos paremos, la idea es que eh, tratemos de, de que nos sirva también para mirarnos, ¿no? porque cuando uno escucha a alguien hablar de voz, eh, es muy importante, digamos, lo que dice la otra persona, eh, por más que tengas razón o no, digamos, te hace reflexionar, te hace pensar, y eso es importante para el grupo. Y bueno, y ahora este, estamos eh, también eh, en otra función, que eso nos ayuda, hay una fundación FUCAS, que nos mandó mercadería. Eh, entonces, eh, no solamente el vínculo es a través de lo virtual, sino que también tratamos de acercarle a los, a los integrantes de ALAS, a los, a los que más necesitan, eh, algo de mercadería, algo de... ¿no? Porque es importante en este tiempo, digamos, que, que sepan que estamos, ¿sí? Y la verdad que eh, fue, fue importante y bueno, eh, me parece que, que no la tenemos que sufrir a la, a la pandemia, la tenemos que, tenemos que sacarle el jugo, tenemos que eh, hacer, eh, producir cosas nuevas eh, Uy, a mí se me pasaron cosas Un libro, se me pasó una película Por la cabeza Y, y digamos, me parece que, que Esa tiene que ser la actitud Porque bueno, es el momento que estamos pasando Y si nos quedamos pensando En, en aquello lindo que era Me parece que Porque el vínculo eh, Digamos, va más allá del abrazo ¿no? O sea, vos mandás un, un whatsapp y, y A una persona Y le decís cómo estás Yo creo que ya eh, esa persona ¿no? dice, mira, tengo el, el apoyo, yo puedo, puedo pensar, eh, tenemos algunos integrantes también que hacen sus propios programas, ¿no? o sea, por fuera de Alas, es decir, que la cosa es estar haciendo, nos parece el hacer muy importante, eh, así que sí, ese, eso hicimos, ¿qué ventaja le veo? Eh, la ventaja es que te ven, tenemos alados de todos lados, había alados de Perú, de Colombia, alados de Córdoba, eh, ¿no? La verdad es que eso también, el, eh, estábamos pensando que cuando vol volvamos a trabajar aquí en, en el espacio, es filmarla, o sea, que sea en directo también y que la gente pueda participar, ¿no? O sea, porque no, nos gustó esto de que la gente que no era de alas del grupo Se prendan en los juegos Otra cosa que hicimos también Para eh, trabajar con los compañeros de, de Córdoba Con los orilleros Hicimos también un, un especial ahí con ellos en Un sábado Y después también este sábado eh, Con los billurqueros Así que también eh, Aparte de estar trabajando también con la red eh, en un trabajo muy muy bueno que se está haciendo ahora, eh, con todos, participan todos los grupos de la red, eh, nos parecía importante ¿no? establecer eh, vínculos con nuestros compañeros, así que eh, sí, sí, trabajando mucho y, y contento. Cristian, yo tengo una curiosidad, ¿qué es esto que nos mencionaste al comienzo de tu respuesta de que están haciendo un programa al que le llaman Vivo o en Vivo? ¿Nos puedes contar eh, un poquito? Sí, eh, como te decía, es sería como muy... A ver, eh, sería como esos programas, ¿viste? Los programas eh, de juegos, de entretenimiento que, que había. Yo cuando era chico, no sé, yo crecí con Feliz Domingo, crecí con Verugo eh, Carámbula, me acuerdo que hacía un programa. Y bueno, a partir de, de ese formato creo que es, porque son juegos que yo doy consignas y la gente va respondiendo. Por ahí primero intentaba que la gente haga ejercicios eh, que, que actúen, ¿no? Y no, la verdad que la gente no, me da timidez, que se ve a través de la cámara, así que lo dejamos con juegos, entonces damos consignas, eh, descubrir el personaje del día, eh, por ejemplo, jugar al mercadito, eh, también con los yo sé, no este, tratar de, de responder preguntas y respuestas no estos, estos, Estas cuestiones Y también hacemos algunos ejercicios que tienen que ver con, con lo teatral eh, La dramaturgia, viste los ejercicios de dramaturgia Estos que, que a veces te sorprenden, ¿no? Hacemos una de un ejercicio de un libro que es muy muy buena Que vos, abrises, vos empezás contando una historia, ¿no? Eh, qué sé yo, había una vez una niña que jugaba en el parque, eh, abrís el libro y la primera palabra que vos veas la tenés que incorporar a la historia, entonces cuando abrís la, la palabra esa te lleva a otro lado y seguís contando la historia, abrís otra vez y otra palabra, entonces eso es ejercicio de dramaturgia eh, Hacen que la gente participe desde su casa y podamos seguir haciendo teatro en algún modo, ¿no? Porque hacer dramaturgia, escribir, me parece que hacer ejercicios de dramaturgia es hacer teatro también. Y acá también actúan, lo, lo, porque a ver, también, eh, como nos podemos juntar hasta 10 personas aquí en Salta... Eh, Vienen cuatro o cinco personas cada sábado y también actúan, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, eh, qué sé yo, no sé, hacen una improvisación y el público tiene que completar alguna consigna con esa actuación. Entonces, no se pierde lo, lo actoral. Eh. Y estamos tratando de, de que se vayan conociendo también a los alados, así que un sábado viene uno, el sábado viene otro El otro día vinieron las, las niñas y los niños y la verdad es que se pusieron el programa así ellos Yo decía, ¿cómo irán a reaccionar? Porque, eh, qué sé yo, la cámara y todo Pero no, ellos manejan mejor la cámara que nosotros y entienden muy bien lo virtual Así que fue muy, muy lindo trabajar eh, ese sábado con ellos o sea que en ese sentido vos, eh, digamos, ¿te parece que, que se, se puede, de alguna manera, seguir eh, haciendo actividades artísticas o teatro, digamos, a través de la virtualidad? ¿De alguna forma se, se, es posible, digamos, para vos? Es Más que teatro, es jugar. O sea, yo concibo el, el, el teatro como un juego. Sé que, que para que sea teatro tiene que tener ciertas condiciones, pero me parece que en esta época no tenemos que perder el juego y las ganas de jugar. Eh, ¿Para qué? Para cuando volvamos a actuar, estemos como entrenados, ¿no? Porque para mí la principal actividad y el entrenamiento que tiene que tener el actor y también el, el vecino actor es el juego o sea el, y más que viste en el juego uno trabaja también los vínculos trabaja también las reacciones que tiene con la otra persona y eso te ayuda después en la actuación así que siendo positivo yo digo que, que, que el juego no se debe perder o sea tenemos que, que seguir jugando siempre digamos eh, y, y lo actoral tratar de buscarle la vuelta o sea teatro no es teatro, me parece, no, no, nunca va a ser teatro. El teatro lo hacemos en vivo, junto con, con la gente, y más, más nosotros que nos gusta hacer un teatro especial para la gente del barrio y de las villas. ¿no? O sea, nosotros vamos a espacios no convencionales. O sea, eh, qué sé yo, la última función la hicimos acá en un barrio que se llama Floresta, arriba del sello, y la verdad que fue hermoso. Entonces. Eh, nuestro, nuestro público y nuestras funciones tienen como un convivio especial también Porque hay gente que nunca vio teatro y, y por ahí, no sé, una abuelita que no vio teatro Y la llevan a que vea el espectáculo, ¿no? Entonces, eh, eh, eh, me parece que hay que, hay que pensar eso que, que teatro no es, pero bueno, el juego no lo perdamos Sí, Cristian esta afirmación tuya de teatro no es, a mí me trae a la memoria episodios que quizá nos hacen pensar más antes de decir teatro no es. Mira, la primera vez que yo hablé de teatro comunitario en un contexto de un congreso de teatro latinoamericano en los Estados Unidos, cuando yo hablaba de teatro comunitario, había, primero casi no había gente escuchando, me habían puesto a las nueve de la mañana, y en segundo lugar, la, la había dos personas escuchando, y una de las dos al final el único comentario que hizo. Pero eso no es teatro, eso es un fenómeno para teatral. Entonces, ¿qué entendemos por teatro? Eso también es bastante relativo, ¿no? Y también la noción de teatro ha ido cambiando. El teatro que hacemos hoy no es el teatro que se hacía en Grecia, no es el teatro que se hacía en el Renacimiento. O sea, no, no es posible pensar más bien en un modo distinto de hacer teatro que va a sumar a las otras formas que teníamos de hacer teatro. ¿Qué, qué, qué piensas de esto? Sí, puede ser, puede ser que sea un, una evolución también, ¿no? Pero creo que al ser a partir de tener la pantalla de por medio, eh, ahí se me dificulta, digamos, ¿no? Por ahí como actor quizás tengo esta cuestión de que el público tiene que estar Ahí, ¿no? Y más con el teatro comunitario, imagínate, somos como más de 20, 25, 30 personas, eh, por ahí se, se complica eso, digamos, eh, lo virtual va a ser como, como difícil, pero lo, lo puedo, yo siempre soy positivo y creo que sí, se lo podría siempre replantear, hagamos de cuenta, ¿no? Que, que esto no termina más. ¿no? La pandemia continúa por vida, lo vamos a tener que repensar, digamos O sea, nada tiene que ser <ríe> así como determinante ¿no? Y me parece que eh, va a haber caminos diferentes Así como nosotros agarramos el juego como primera medida Vamos a empezar también a pensar en, en, en otras posibilidades y otras formas, ¿sí? que el teatro evolucione de alguna manera pero me resulta difícil, me resulta como, ¿no? Es como que uno, actor, creo que es algo instintivo, digamos que uno dice, no, esto no es teatro, no Es como vos decís, no lo pensás tanto, sino es una reacción del actor así como natural y decir, no, no, yo teatro es el público, las luces, la sala o la calle, y la risa que escuchás, el perro que se te cruza. Eh, nosotros en el, en el teatro comunitario tenemos todas estas cuestiones que la calle te, te brinda, ¿no? Que pasa el, acá en Salta pasa el machado en medio de la función y tenés que ponerlo en la función también para que no, no se pare todo y tenés que ver cómo hacer para que pase largo o, o se quede a ver ahí calladito <ríe> y no te interfiera mucho. Pero, ¿me entendés? Eso en lo virtual no, no pasa y nosotros lo extrañamos. Sí, creo que en el teatro comunitario es, es muy difícil, ¿no? Quizá en otro tipo de teatro no es tan complicado, pero en el teatro comunitario claro. es casi imposible. Nosotros, Los cuerpos son fundamentales, ¿no? Totalmente, sí, ¿no? Y además, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos una obra, bueno, eh, hacíamos una obra de, de, José, de Cuervo Castro, un chileno, eh, la adaptamos a estilo argentino eran con, No es teatro comunitario Teatro convencional Y son tres personajes Podría funcionar a través de lo virtual Digamos, ¿no? Pero la, una, no me imagino Salamanca tour virtual Me parece que sería un trabajo Muy, muy arduo Cristian, te hago una consulta eh, hoy hablabas de las ventajas, de algunas ventajas que uno puede sacar, digamos, de esta cuestión de la tecnología, como por ejemplo, el hecho de grabar las funciones, ¿no? Así, bueno, la, nos damos cuenta de que está bueno poder grabar las funciones, que es algo que se empezó a hacer ahora, con estas, o sea, que se empezaron a hacer funciones grabadas, que uno dice, bueno, las puede ver un montón de gente, ¿no? Entonces está bueno, aunque se empiecen a hacer en vivo, en algún momento en el espacio público, grabarlas y subirlas y que las vea otras personas. Bueno, eso sería como, bueno... Una herramienta, un insumo, una estrategia que nos deja este contexto que suma, digamos, para cuando se vuelva en algún momento a la, a la normalidad. Eh, entonces, si uno piensa en las desventajas de la cuestión tecnológica, eh, concretamente, ¿han tenido algún problema en el acceso, en la posibilidad de conectarse, digo, en función de las posibilidades que tienen los integrantes y las integrantes del grupo? ¿O lo han podido sortear con facilidad esto de, bueno, tengo a mano una computadora, un teléfono? ¿O ha sido un problema? ¿O, o cómo lo han manejado? Eh, Sabés que creo que todas las familias tienen un celular, ¿no? Siempre, y tienen como conexión. Lo que sí, el problema es que por ahí se junta con otras actividades, ¿no? O sea, qué sé yo, vos tenés un celular en casa, pero por la tarea que tiene que hacer del colegio de la escuela, eh, no lo puede compartir y en ese horario no puede entrar, eh, digamos, el único inconveniente que, que pasó fue ese, digamos, ¿no? El compartir el, el, la, la computadora o el celular que tenía. Igual, si si te digo que todo el mundo se conectó en todas las actividades, también te estaría mintiendo. O sea, hubo gente que de repente estuvo en el Zoom, pero no estuvo en el vivo, o se conecta al vivo solamente y después, ¿no? Es decir, por ahí los tiempos y la actividad de cada familia, también hace que, que no sean siempre los mismos los que participan de las actividades. Si sí están los fanáticos al lado así, 6, 7, que ellos se prenden en todas y están en todas, pero después los otros integrantes por ahí participan de una cosa, de otra, lo que sí siempre tratamos de invitarlos a que participen, ¿no? Ahora, hicimos, ayer terminamos de grabar un radioteatro y este, participaron siete, ¿sí? Entonces veces como que de cada actividad vamos haciendo que participen siete, después seis, después siete, y como pueden venir para acá todavía, o sea, hasta diez personas a veces no, no podemos juntarnos, eh, hacemos que de repente Había unas nenas acá a la vuelta Que ellas sí no tenían No tienen celular, no tienen computadora Y bueno, les decíamos Que se vengan para acá, vuelven a la vuelta Y participen del vivo Por ejemplo, ¿no? Entonces eh, Las mellis se venían eh, Y yo voy cuando paso por Siempre cuando paso por ir por su calle Me dice profe, hay taller Me dicen, nada ¿no? ya tienen Nueve ah. años me parece que tienen Y también lo ven al... Y pensándolo ahora, mirá, ¿no? Digo, ellas cómo ven que lo que hicimos virtual también está ayer ¿no? O sea, es como que ellas no, no se alejaron, digamos, dijeron es algo diferente a lo que hacíamos cuando jugábamos en la calle. Entonces, está bueno, digamos, que ellos tengan esa, ese concepto, ¿no? Sí, totalmente. Y esto que decías también, como de... Como ese, de eso de mantener el entrenamiento, ¿no? Como... Que si por ahí paramos un poco, volvemos a, a, a esa estructura con la que vamos siendo eh, formados y formadas, a de nuestras vidas de, no, los adultos y las adultas no, no juegan, no, no imaginan, y eso hay que mantenerlo entrenado, sin duda. Y te hago un, una pregunta, bueno, pensando, o sea, sin, sin tomar tu, tu hipótesis de que quizás no no volvamos a hacer teatro, <risa> imaginando que sí. Eh, ¿Cómo estás, estás pensando, o están imaginando, o charlando, digamos, de cómo podría volver a hacer actuar, por ejemplo, en el espacio público, en, en la calle, que aparte es un espacio que ustedes eh, han habitado bastante, eh, que ¿tenés como alguna alguna hipótesis? Eh, yo, así como te decía que esto no pasaría, digamos, ¿no? O sea que digo, hay que prepararse, si no pasa, nos preparamos Pero so, somos muy positivos, yo creo que cuando aparezca la vacuna eh, Me parece que vamos a poder salir a, a, la, a los barrios, a las villas Nosotros acá en Salta no tenemos el problema de que tienen... Nuestros compas de Buenos Aires que por ejemplo tienen una plaza y tienen que compartir con un montón de artistas o ferias y cosas Acá en Salta es más tranqui, por ahí los lugares donde nosotros vamos, no va otra gente, entonces eh, ir a, a esos lugares a condicionar y ver las condiciones eh, Nos parece que nos va a resultar fácil, ¿no? O sea, porque eh, imagínate vamos a una cancha de fútbol, ¿no? o sea eh, y no te imagines la cancha esa que es cerrada, o sea, son canchas abiertas que son como, como los potreros que le llamamos aquí, y ahí armamos nuestra función, ahí el público puede estar eh, muy bien distribuido, y nosotros también en, en, en el espacio, ¿no? Entonces, creo que, eso sí, estamos esperando que se den las condiciones y estemos seguros para cuidar a los vecinos y, la, y a las vecinas, porque... Por ahí alguien me dice, ¿cuándo volvemos el sábado, volvemos el sábado? No, le digo que vamos a volver cuando podamos volver eh, a juntarnos, porque si no es un riesgo y no, no, yo creo que también el teatro comunitario tiene que cuidarse, ¿no? O sea, lo, cuidarse a los vecinos, tiene que cuidarlo a, lo, a sus integrantes, así que eh, yo esperando que, que aparezca esa vacuna y yo creo que esa es la solución. Y de ahí... Como te digo, no va a ser muy difícil para nosotros, eh, me parece que eh, lo vamos a poder solucionar eh, de, de ese modo. Cristian, eh, andan dando vueltas eh, se han ofrecido desde las instituciones estatales y municipales, eh, ayudas de todo tipo. Eh, en el caso del grupo tuyo, del grupo de ustedes, eh, ¿han sido ustedes apoyados por alguna... Política pública por esta emergencia cultural? En este, bueno, como le comentaba al principio, eh, tuvimos el, el premio de puntos de cultura, que bueno, eso eh, estamos, contamos con eso, eh, todavía no, no llegó, pero bueno, está a punto, me parece. Y después también, eh, a partir de la gestión del representante del Instituto Nacional de Teatro, eh, que consiguió, a través del Plan Podestá, eh, funciones como adelantadas. Nosotros ahora le tenemos que dar una función al Instituto Nacional de Teatro, cuando todo esté en normalidad, entre comillas, eh, que esas fueron las dos, este, los dos ap apoyos que tuvimos desde, desde el Estado, digamos, ¿no? eh, en esta época. Y después, como te decía, bueno, de los premios que, que tuvimos con el con el INET, pero eso fue el año pasado ya, claro. eh, a partir de... Sí, con esto fue el plan Podestá, y esto de la función, y después no, después a nivel municipal, a nivel provincial, está como difícil, siempre está difícil, <ríe> eh, una vez ganamos la fiesta provincial de teatro, eh, y me acuerdo que, claro, nosotros éramos, éramos como 45 en ese momento, teníamos que viajar a Tucumán y recibimos ayuda, me acuerdo, de, de, de la, del gobierno de Tucumán y, y no de Salta ni, ni, ni de la MUNI, porque teníamos que ir a representar a Salta y no, no conseguimos el apoyo. Por ahí este, es difícil acá en Salta, funciona mucho el amigo de, digamos, ¿no? O sea, entonces por ahí se complica eso. Eh, no hay como eh, políticas públicas claras eh, eh, y, y es más o sea la cultura eh, es como es como haber muy ay, cómo te diría hay muchas diferencias ¿no? de, de clases entonces por ahí eh, se tiene acá en el gobierno de la provincia una gran orquesta a nivel internacional, pero no se tiene un grupo de teatro, no se destina a fondos para teatro, eh, ¿no? O sea, como que elitista. O sea, Salta es muy conservadora, entonces se mantiene de esa forma. Y esa es nuestra lucha, o sea, nuestra lucha es tratar de brindar, como decía al principio eh, Camila, eh, las oportunidades a las personas que no la tienen. En la villa nunca vamos a pensar que vamos a hacer teatro, si no fuese porque los chicos de aquí del barrio me dijeron, ¿no puedes hacer teatro acá en la Villa con nosotros? Y ahí me cambió la vida a mí también. Entonces, eh, me parece que ese, ese derecho eh, no en Salta se, se complica, pero bueno, hay que ejercerlo, hay que tomar cartas y, y hacerlo, ¿no? Nosotros estamos tratando de, de hacer el camino. Y pensando que el arte, eh, también el arte comunitario sobre todo, ¿no? tiene que brindar eh, oportunidades artísticas, eh, qué sé yo, actuar, ir a teatros, ver obras, conocer personalidades del arte, de la cultura, eh, ir a talleres, ir a, pro, eh, a hacer, no sé, este, ir a no, ponerle encuentros en, en, otras, en otros lugares, eh, y después están las oportunidades que tienen que ver con lo social, nosotros decimos que nuestro trabajo produce en esas dos cosas, y lo social qué, no sé, fiestas, eh, familiares, la gente de la villa por ejemplo, eh, los niños y las niñas por ejemplo, eh, casi no participaban de fiestas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el papá iba, a un, no sé, lo invitaban el día, el trabajador a él solo y con suerte iba la esposa, entonces nosotros pensamos que, que esas eh, actividades que parecen común para otra persona en nuestro lugar no eran común para lo, los chicos y las, y las chicas de aquella época. Entonces, por ejemplo, tenemos eh, paseos, tenemos picnic, tenemos eh, cierres con, con cenas eh, donde se visten de galas, así todo, y, y, y van ¿no? con su ropa más bonita. Y, y tenemos eh, diferentes actividades que, que le hacen bien a la, a la persona, le mejoran la calidad de vida. Una vez me acuerdo veníamos de La Rioja y teníamos una profesora de canto, la marina, y ella venía preocupada porque no había puesto un peso, ¿no? en el, para, para ella dice, no, yo no puse nada de plata, pero digo, no, ya conseguimos nosotros, ya está todo organizado, le digo, así que no te preocupes ya vas a entender, le digo por qué, y, y llegamos a Tucumán, me acuerdo, el colectivo, y, y pedimos comida, ¿no?, ahí en un restaurante, todos pueden a comer, qué sé yo, y me dice, Cristian, eh, yo no te di nada de plata. No, esto es porque los chicos tienen que tener la, la oportunidad, esto está todo pensado, le digo, porque los chicos tienen que tener la oportunidad eh, de, de poder ir a un restaurante, no, no la tienen en, en, cuando estamos allá, y en lo que estábamos hablando, los chicos estaban levantando la mesa, o sea, estaban agarrando los platos y los ponían todos así bien acomodaditos para que el mozo se los lleve. Entonces, no chicos, no se tiene... Entonces, ¿me entendés? Hay oportunidades, hay, este, hay acontecimientos que nosotros los tenemos que generar para que podamos eh, acortar esas diferencias y y darles, ¿no?, oportunidad y mejorar la calidad de vida. Eh, para nosotros es muy importante lo social, o sea, sabemos que el que entra a teatro, eh, al teatro comunitario tiene que fortalecer su, su autoestima, tiene que eh, tratar de, de que le sirva para su vida cotidiana. Eh, lo, los alados, por ejemplo, son muy buenos alumnos, o sea, eh, una porque los padres también son exigentes y le dicen... Si no estudias, no vas a alas. Entonces, esa es una condición que a veces los padres ponen y me parece bien porque si tienen que, Pero yo a veces me enojo, le digo, pero tienen que cortarle la televisión, cortenle otra cosa que, que sea, no sé, pero alas no le corten. Pero eh, genera, la, el hacer teatro genera en, en uno un protagonismo, digamos, uno pasa a ser más desinhibido, más suelto, y le empieza a servir en su vida cotidiana. Entonces, todo eso nosotros tratamos de que se haga, ya tenemos una profe de danza, imagínate, una, una de nuestras niñas eligió el arte, eh, y ahora es profesora de danza, tenemos un profesor de teatro, Gabriel, que conocieron recién, profesor de teatro, de acá de nuestra villa, entonces, eh, nuestros logros van más allá de lo meramente artístico, eh, así que bueno, ojalá que podamos seguir este camino, eh, yo digo que Alas ahora es un, un volcán que tira humo y que en algún momento tiene que empezar a largar todo su calor y, y espero verlo yo. <risa> Eh, bueno, Cristian, antes de, de hacer el cierre, quería hacerte una última preguntita eh, que me quedé pensando en esto de las ayudas que pudieron gestionar eh, en el Estado. Quería preguntarte cómo se organizan para conseguir esas ayudas a nivel interno, si tienen algún grupo o alguien que se destine específicamente a gestionar esas cosas, porque sabemos que no es fácil, sabemos que implica un conocimiento técnico que implica mucho tiempo, de dedicación, digo, cómo han hecho ustedes o, o cómo se han organizado, si tienen alguien especial para eso, eh, porque en general es un tema que por ahí no se habla tanto en los grupos de teatro comunitario, pero en realidad la mayoría aplica, digamos, a, a subsidios o ayudas económicas, y, y no se difunde mucho el cómo o qué estrategias están buenas para que eso se haga, siendo tan necesario para los grupos poder acceder a esas ayudas, ¿no? Bien, muy muy importante esa pregunta porque, mira, nosotros desde el 2006 y ponele hasta el 2016, eran la mayoría niños y niñas los que formaban parte del grupo. Toda esa época que yo estaba a cargo con, con Sonia, mi señora, y, y, y por ahí los padres nos apoyaban, pero yo sentía que no sentíamos esa necesidad. De tener ingresos económicos Íbamos a jugar al living de mi casa ¿no? eh, Y después el grupo creció Y empezó a tener la necesidad Por el tema de los viajes Por el tema de, de, de todas las actividades que tenemos aquí Así que también crecieron Los niños y niñas de aquella época Ahora ya son jóvenes Y, y como te decía son este, personas que tratan de aprender siempre y, y estar viendo cómo, cómo se hace una cosa, cómo se hace otra, ellos resuelven todo, digamos. Y es decir que estamos también en este momento en un aprendizaje con el tema de gestión, eh, permanente. Entonces, eh, ahora sí, eh, te diré hace cuatro o cinco años que estamos eh, trabajando... Eh, con la gestión Armando proyectos Tratando de ser formales En nuestros eh, pedidos Aunque nos está faltando algo muy importante Que es la personalidad jurídica Que eso lo vamos a empe empezar a hacer ahora Porque también me parecía Sacar una personalidad jurídica Para yo y el juego con los chicos No tenía mucho sentido En cambio ahora es algo Que, que, que tiene que ver Con un trabajo ya de, de muchos años Y que uno sabe que que va a tener, digamos, un futuro, entonces ahora sí tiene, tiene relevancia que podamos sacar la personalidad jurídica, tenemos que hacerlo, eh, pero destinamos a algunos integrantes, entre ellos Romina Villarreal, mi hija, hace unos proyectos, yo me la hice los proyectos de punto de cultura como dos, tres oportunidades y no salí, ella lo preparó y salió, es decir, <ríe> vienen con aires nuevos, Gabriel también está siempre permanente y con, con todo lo que hay que, que apoyar y todos los videos y todas la, las cuestiones que hay que presentar. Este, tenemos que generar equipos, como vos decís, para que se especialicen en eso, ¿no? Eh, que traten de, de profundizar el tema gestión, porque sí, es importante. Yo le decía, hemos perdido mucha plata, le decía yo, porque nunca nos presentamos en, en nada, digamos, ¿no? Entonces, eh, la verdad que... Eh, creo que ahora ya, eh, yo, yo traté de no, o sea, mi trabajo es otro, yo trabajo en la escuela de profesor de teatro, pero yo creo que el que se vayan quedando a cargo, digamos, de, de los trabajos aquí en Alas, ahora también tienen que tener ellos su ingreso económico, no tienen que, y cometer creo el error <risa> mío de decir, no, yo lo hago por vocación, a mí me encanta, a mí me llena el alma y qué sé yo. Me parece que ellos a partir de eso también tienen que tratar de encaminar su vida y de poder este, vivir haciendo las cosas que hacemos. O sea, que, que es algo muy lindo y algo muy importante para, para toda Salta y para, bueno, para nuestro barrio fundamentalmente. Así que sí, estamos en pleno aprendizaje de la gestión. Bueno, eh, Cristian, eh, ha sido un placer, muchísimas gracias por, por participar de este ciclo, la verdad que es muy interesante siempre conocer cómo es la realidad de los grupos de otras provincias, y provincias tan lejanas a, a la siempre central eh, provincia de Buenos Aires, así que bueno, eh, es con gustazo, te agradecemos muchísimo, eh, y además aprovechamos este espacio, siempre ofrecemos este espacio a los grupos para si quieren eh, dar alguna vía de comunicación con ustedes, o si hay alguna vía de colaboración, hay grupos que quizás tienen algunas estrategias para, para solicitar colaboración a las personas, o simplemente qué es lo que se necesita en el grupo, o qué es lo que les gustaría, o, o si querés decir algo de cierre, digamos. Bueno, nosotros en el, en el FACE, somos muy del FACE, así que es ALAS Teatro Comunitario, o el mío, Cristian Rodrigo Villarreal, estamos conectados permanentemente. Y qué sé yo, no sé, el tema de, de, de solicitar si alguien tiene una ventana, una puerta que le sobre, alguna si ya la puede mandar, eh, podría ser, ¿no? Porque no es necesariamente que sea nuevo lo que le tengamos que poner al espacio. Así que me parece que estaría bueno de repente alguien justo ahí está sacando una puerta que, que ya no le sirve, o no sé, algo de cambiar algo, eh, también podría ser útil así que, pero eh, muy agradecido y yo muy contento de, de, de poder estar eh, porque nosotros acá en Salta eh, siempre queremos contar qué hacemos y, y esta es una linda oportunidad y le agradecemos el haberse conectado Muchas gracias a vos y te mandamos un abrazo súper grande Gracias Te ha sido muy, linda, muy lindo lo que nos has contado, además muy emotivo, ¿no? Me has emocionado varias veces, así que mil gracias. Ay, oh, yo estoy emocionado de conocer a Lola. Ya la conocí a, la, a, a Cami, a Caliza, yo estoy contento de, de conocer a Lola. Y, y ya saben, cuando quieran pueden venir a Salta. Muchas gracias. Ay, ojalá vamos a anotarlo, lo vamos a anotar. Sí, sí, de una, ya saben. Gracias. Muchas gracias, un abrazo gracias. enorme. Hasta luego, un abrazo grande. Adiós, hasta luego. Bye.